Hola, eh, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan al hablar acerca de las principales barreras que enfrenta la comunidad de enfermedades raras en Latinoamérica. Agradezco a la Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Raras y a la FEMEXER por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y platicar un panorama general acerca de estas principales barreras. Eh, mi nombre es canín Tobal, soy miembro fundador y directora de Relaciones con Gobierno de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, presidenta de Mujer México y Cebras México y miembro también de la ULAPA. Eh, bien, les voy a hablar acerca de, de lo que es la comunidad de enfermedades raras. Como ustedes lo saben y ya hemos hablado acerca de este tema, eh, se considera a la comunidad en torno a todo lo que tenga que ver con el paciente con una enfermedad rara. Me refiero a familiares de pacientes con enfermedades raras, cuidadores de personas con enfermedades raras, profesionales de la salud, instituciones de salud, organizaciones de pacientes y de la sociedad civil. Y bueno, también todo el panorama y el entorno que tiene que ver con su justa variabilidad de cada país, en la sociedad en general, por supuesto. Entonces, cuando me refiero a la comunidad de enfermedades raras, me refiero a todo este entorno que gira alrededor y pone al paciente al centro como prioridad como una atención transdisciplinaria de acompañamiento. Eh, como ya lo decía, eh, principalmente me voy a enfocar para platicar y, y hacer una eh, breve eh, descripción o, o principales objetivos a tratar acerca de las barreras que enfrenta la comunidad de enfermedades raras en Latinoamérica. Sabemos que son varias, que son complejas, pero eh, a consideración estas son de las más importantes y las que hay que tratar con mayor urgencia. Me refiero número uno a lo que es la justicia sanitaria, específicamente eh, el número dos la falta de diagnóstico y, y no estamos hablando nada más eh, por parte de, de un diagnóstico eh, en general, sino un diagnóstico temprano, un diagnóstico certero que realmente permita, por supuesto, mejorar la calidad de vida del paciente y bueno pues evitar o disminuir esas brechas que nos llevan justamente a la odisea diagnóstica. Número tres, la falta de acceso, lo cual también es fundamental. Eh, vamos a, a visibilizar algunas de, los, de las, justamente de las acciones que deberíamos de realizar para poder tener un mayor acceso efectivo y de calidad para la atención integral de las enfermedades raras. Eh, número cuatro, problemas de adherencia. Eso también es fundamental y va justamente ligado a los problemas de seguimiento. Si bien eh, la atención eh, del paciente, el seguimiento puntual epidemiológico y el control y todo lo que tenga que ver para ir evaluando y registrando cómo mejora la calidad de vida del paciente, cómo va mejorando y cómo va evolucionando de acuerdo a su atención integral que está recibiendo, pues también tiene que ver justamente con los problemas de, adher de adherencia a los que se enfrentan los pacientes y sus familias. Eh, para entender un poquito eso, nos vamos a ir en números para saber la población estimada de total eh, de América Latina y el Caribe, esto fue una estimación específicamente por subregión del año 2010 a una estimación del 2026. En el 2021, la población total estimada de América Latina y el Caribe era de aproximadamente 667 millones de habitantes. La subregión más poblada, por supuesto, que es América del Sur. En la parte sur del continente americano viven aproximadamente 431 millones de personas. En América Central y el Caribe albergan un total de 80 millones de habitantes. Bueno, específicamente la escasa información, la escasez de consensos públicos, el letargo en los tomadores de decisiones en la materia tanto legislativa como sanitaria, la falta de investigación al acceso a los tratamientos adecuados y de manera oportuna genera la falta de cobertura en los sistemas de salud de Latinoamérica. Y a su vez, pues por supuesto que deja un to de total evidencia la falta de protección y vulnerabilidad a los derechos humanos de cada uno de los pacientes. Eh, hablando también un poquito... De, de las estadísticas eh, a comparación de, de algunos países, bueno, latinoamericana entendemos entonces una estimación total de 640 millones de habitantes y se estiman entonces que 40 millones de personas viven con una enfermedad rara en Latinoamérica. Estamos hablando de personas con nombre y apellido, estamos hablando de personas que hoy por hoy se enfrentan a barreras y dificultades sumamente complejas y, bueno, pues aquí también tenemos un, un panorama general. Las enfermedades raras, una estimación también de personas que viven con una enfermedad rara huérfana. Y en cuestión de, de estos países, por ejemplo, Brasil tiene una, una, una estimación de 15 millones de personas que viven con una enfermedad rara. Le sigue México con 5.5 millones de personas. Después Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay con 0.2. Creo que es importante aquí destacar que independientemente de la estimación, es importante saber que todo paciente cuenta, que no es un número, que no es una estadística como tal, pero que es importante también conocer esta estimación para poder identificar el panorama general y el, el panorama tanto como Latinoamérica como el panorama por país a lo que se enfrentan justamente los pacientes y toda la comunidad, como ya lo he dicho, a, a estas barreras millones de personas viven con una enfermedad rara y sus familias y sus cuidadores, por supuesto que también son parte fundamental y viven con una enfermedad rara. Eh, están conviviendo con una enfermedad rara y están enfrentándose a problemas específicos y sumamente complejos eh, por lo que conlleva el padecer una enfermedad rara en Latinoamérica. Como ya lo dije, eh, número uno, les voy a hablar acerca de la justicia sanitaria. Bueno, me parece que es importante aquí destacar que robustecer el un marco jurídico en cada país que otorga la certeza, la cobertura y la justicia sanitaria de cada país nos va a generar o nos va a ayudar a poder tener consensos de cooperación sanitaria entre los congresos de los países latinoamericanos por regiones. Va a permitir una mayor integración y un avance como una política unificada. Me parece que la cobertura es sumamente importante, pero sobre todo cobertura de calidad en la atención. Siempre enfocada a derechos humanos, a la atención digna y de calidad, como ya lo digo, pero es muy importante robustecer todo el marco jurídico que pueda dar certeza y justicia sanitaria. La falta de diagnóstico muy puntual, quiero decir, bueno, pues obviamente está limitada los paneles de programas integrales, por supuesto, de tamizaje neonatal, donde sabemos que es una herramienta sumamente importante, una ventana de oportunidad de prevención para poder identificar, eh, detectar, diagnosticar y tratar tempranamente algunas o algunos grupos de enfermedades raras. Pero por supuesto que también está la cobertura de un tamizaje ampliado hablando de una secuenciación masiva, lo cual es muy, muy importante y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Me refiero a centros especializados para su atención de las pruebas confirmatorias moleculares que se puedan pronosticar y brindar un diagnóstico certero, como ya lo digo, disminuyendo por supuesto las solicitudes diagnósticas y las secuelas a las que se puedan enfrentar los pacientes de corto, mediano y largo plazo y por supuesto de manera permanente. Y esto debe estar también acompañado de asesoría genética. La falta de comités específicos, protocolos, lineamientos públicos a seguir de eh, asesoría genética son sumamente necesarios, urgentes, porque entendemos que el 72% entre el 72 y el 80% de enfermedades eh, raras son justamente de origen genético, pues entonces debemos entender que esto se puede estar repitiendo en generación tras generación. Entonces, no podemos permitir que la falta de acceso de un diagnóstico y asesoría genética específica por un especialista, pues sean de los principales focos que debemos atender. El Número tres, la falta de acceso. Bueno, como ya lo decía al principio, la falta de alineamientos y presupuestos etiquetados para una atención integral de los pacientes han dejado evidente la falta de cobertura en su atención y acceso temprano a un tratamiento y control permanente. Eh, diferentes eh, obstáculos y barreras se enfrentan en cada país de acuerdo a sus lineamientos, a su legislación, en fin, pero hemos de coincidir y consensuar que en Latinoamérica y, y en otras partes del mundo, pero principalmente en Latinoamérica, pues por supuesto que se, se enfrentan a la falta de un de acceso por cuestiones de atención, de seguridad, incluso de limitación y discriminación en cuanto a la edad de los pacientes. En una determinada edad, pues le brindan acceso a, a, a su terapia, a su atención, pero también hemos de decir que llega un momento en que también le niegan la seguridad social, le niegan la atención y esto, pues obviamente que es una falta de acceso, a la cual pues no deberíamos de permitirlo. El número cuatro, ya lo hablaba, los problemas de adherencia, eh, vienen totalmente ligados también con problemas de seguimiento. Hemos de entender eh, que por supuesto que el COVID agravó la situación en todo el mundo y lo sigue haciendo, especialmente en Latinoamérica, y se estima que más del 60% de los pacientes dejaron de acudir a sus terapias y seguimiento de sus consultas. Esto debido al COVID y, por supuesto, a la cancelación de las consultas periódicas de especialidades que tenían justamente por eh, consecutiva atender de manera periódica y puntual a cada uno de los pacientes. Esto es la principal causa que no obtengan todos los beneficios que los medicamentos, la terapia, el tratamiento puedan proporcionar a los pacientes. Me refiero a los problemas de adherencia. Lo cual, pues también de alguna manera, eh, la situación económica, la situación social, que también se, se está pasando en cada una de las familias, pues provoca que también hayan problemas de adherencia al tratamiento por no acudir a los hospitales, a los centros de atención, a llevar a los pacientes o acompañar a los pacientes o el mismo paciente deja de asistir por miedo a infectarse o también eh, por cuestiones eh, económicas. Eh, y bueno, eso es muy importante también tomar en cuenta eh, por parte de cada una de las familias. Bueno, la atención del problema de seguimiento, aquí también quiero puntualizar, que es justamente eso. ¿no? La limitante que tiene hoy por hoy los sistemas nacionales de salud en todos los países de Latinoamérica. Eh, bueno, para que sea esto, también pueda yo tener la oportunidad de, de enfocarme también en los principales objetivos por alcanzar en Latinoamérica. Bueno, pues uno de los principales objetivos es una política integral, donde justamente contemple un plan general que albergue a todos y cada uno de los países que conformamos Latinoamérica, donde se trabaja puntualmente en todas y cada una de las necesidades por orden de prioridad, de tal manera que nuestra región tenga consensos homologados como un colectivo integral de toda la comunidad latina. Centros y clínicas de atención transdisciplinaria, especializadas y laboratorios de diagnóstico genómico, vinculados por supuesto de apoyo en todas las regiones que ofrezcan pruebas moleculares para el pronóstico diagnóstico y seguimiento de enfermedades raras, con acceso para la población e instituciones de salud. Los programas de divulgación son sumamente importantes, de divulgación científica, artículos de investigación integral en torno a estas patologías y factores sociales, el visibilizar actividades que se generan en Latinoamérica, así como faros de información fidedigna y censos actualizados de cada uno de los países, eventos, noticias y consensos, y justamente priori prioridad en idioma español, y bueno, portugués en caso de nuestros hermanos latinos de Brasil. Hay muy pocos o nulos eh, artículos específicos de investigación y, y temas que tienen que ver con las enfermedades raras eh, a nivel internacional que estén o se encuentren convertidos al idioma español, lo cual es sumamente importante y de manera urgente que nosotros seamos generadores de esta misma información y se ponga a disposición también de todos los latinoamericanos. El fomentar la telemedicina es algo fundamental. Los programas de enseñanza que permitan una vinculación directa de capacitación continua, el intercambio de experiencias y cooperación entre los países latinos es una tarea urgente que debemos de dejar de postergar. Y por supuesto que también consideramos eh, las unidades de vinculación científica y de cooperación, así como el fomento de la investigación científica en medicina genómica y áreas afines. Entender que el paciente, como ya lo decimos, es el centro de atención y todos los que estamos alrededor de él tenemos la obligación y la deberíamos de tener también la sensibilidad de actuar con rapidez y de manera muy contundente para poder contribuir a mejorar realmente su calidad de vida en la atención. Eh, bueno. Pues agradezco eh, por el tiempo que, que me fue concedido, agradezco la, esta oportunidad. Eh, sin más, me quisiera eh, despedir eh, comentándoles que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta Unión Latinoamericana de Pacientes con Enfermedades Huérfanas. Y no me resta más que decir que seguiremos trabajando e impulsando desde nuestro país con el trabajo que hacemos para mejorar la calidad de vida de nuestro país, de los ciudadanos, a, donde nosotros representamos de que nos debemos, pero por supuesto que también seguiremos trabajando y luchando en cooperación con todos nuestros hermanos de Latinoamérica para lograr realmente eh, contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes, eh, sus familias y los cuidadores que padecen una enfermedad rara. Seguiremos trabajando y consensuando puntualmente para poder realmente avanzar en los objetivos eh, principales y como prioridad de las enfermedades raras. Muchísimas gracias. Aquí termina mi participación y quiero, quiero, quiero decirles que quedo también a disposición. Algún comentario, pregunta, eh, estoy a la orden. Muchas gracias.